¿Te gusta el dibujo técnico? Pues esta es tu oportunidad, curso gratuito de iniciación al AutoCAD dirigido a todos aquellos estudiantes que no están familiarizados con este software tan extendido mundialmente y también aquellos que aunque lo usen pues necesiten un refresh. No es necesario tener conocimientos previos. Cualquier duda que tengas nosotros te ayudamos. La AutoCAD, también llamado CAD, es un software empleado para la elaboración de planos y dibujos técnicos tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Es muy potente y nuestro objetivo en este curso no es otro que todo aquel que quiera pueda usar este software sin ningún tipo de problema. Se va a incidir sobre todo en dos conceptos, escalas y formatos, porque suelen dar quebraderos de cabeza. Además, tenéis a vuestra disposición la plataforma MOOC con los profesores online para cualquier duda que pueda surgir. Lo mejor de todo es que no te cuesta absolutamente nada. Gracias a los patrocinadores como son la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Proyecto ECO de la Unión Europea y la Universidad de León. Matrículate ya, es gratis, no pierdas esta oportunidad.